A las 3 de la mañana fueron y cortaron el alambre del Poitillo, entraron. Ella fue que lo vio y me dijo, Pepe, el Poitillo tú lo ceraste. Digo, sí, ya te candado, le puse. Y dice, pues está bien, tico, hay Parece que hay gente ahí, ladrones. Entonces, cuando yo salí con el foco en la mano, que salí por la puerta de atrás, cuando yo iba a ahí una esquina que a alucé, me encañonaron de una vez. Con dos pistolas y una escopeta. ¿Eso fue donde entonces? ¿verdad? Allá en Barrio Lindo, en Huiza. ¿En sí, en Loca Cajuiles. Barrio Loca Cajuiles. ¿Qué te dijeron eso? ¿Qué te dijeron ellos? No, que no le mirara la cara. Que buscara la droga y la pistola. Que buscara la droga y la pistola dije que yo era di que eh, de esa cosa, tú sabes. Entonces, nosotros le dijimos, no, nosotros no, no sabemos de eso. Y comenzaron a vaciar de todo a, a ella. Se engancharon por aquí con una cuchilla de tocar y de tumbar cacao. A mí me dieron una pecosada porque yo le miré la cara a uno. Me dijo que no, la, no le mirara la cara. Me acostaron así en el piso, en la segunda por centro. Me llevaron allá al baño. Yo tuve que ir con ellos. Y muchísimos problemas. Y nos vaciaron todos lo batieron me, me, todo. me llevaron una sierra, me llevaron la pulidora y taladro. Todo lo de trabajar y el celular también ¿Qué? los dos celulares también. apenas nos dejaron la celda el dinero cuatro mil pesos en un festivo 30 dólares que un hermano mío me había mandado que estaba yo lo tenía allá, que era para comprar una madera una cosa y acaban ya tú sabes con nosotros y entraron y dije busqué la droga pero la pistola y siéntese ahí, no me mira, mira la cara y, y ahí quien duerme en la habitación, dije nosotros nadie. Entonces entran, me abrían el armario, me llevan la alcancía y le llevan todos los hierros, a mi marido ahí en